Pablo Holguín, encargado del Dispensario Médico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, ofreció los detalles del operativo que se llevará a cabo este jueves 20 de septiembre. En el dispensario mañana 20 tenemos el proceso de realización, de diagnosticar o investigar, hacerle tipificación a los interesados, para que se pueda formar el banco de sangre de esta zona, de esta región. Banco de sangre de la universidad, porque primero hay que buscar el donante y ahí lo vamos a encontrar porque lo vamos a tener identificado y vamos a saber dónde vive, vamos a saber cuál es su dirección y cuál es la disponibilidad, la disponibilidad de ello. Además, se harán otras pruebas como Papa Nicolau, se harán pruebas de glicemia, se harán pruebas de hipertensión arterial, porque la finalidad es justamente hacer un, eh, hacer un operativo que abarque varios varias tipos de análisis para identificar, tipificar eh, a los estudiantes o personas que vengan a este operativo, a recibir la asistencia de este operativo. Hace llamado a la comunidad estudiantil en sentido general a brindar apoyo a esta jornada. Para NTN. Su noticiero regional, Giovanni Paulino.